Bueno, y ya volvimos porque tenemos la primer nota del día, porque vamos a hablar con Nacho Gismondi y Juan Fallo sobre un taller de impresión 3D y robótica en la ciudad de Firmat. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Se congelaron? Ahí estamos viendo si podemos recuperar. Cosas de, de la tecnología y hay wifi que últimamente sé que estamos todos en la misma que no anda muy bien. Seguimos esperando. Bueno, Hernán, ¿todavía seguís ahí? Sí, acá estamos. Tenés los datos actualizados. Vamos, a ver, tema? sí. A ver, ya te digo seguidita. Ahí estamos, sí, justo, mira, recién actualizan los datos del tiempo aquí en la ciudad de Nado Tuerto, a la hora 10, 13 grados 8 la actual temperatura, ha subido un poquito, Hola. no mucho, algo nublado el cielo, 74 es el porcentual de la humedad, .4 hectopascal es la presión, el viento sigue ha tomado velocidad bastante fuerte del norte a 24 kilómetros por hora, ¿eh? así una jornada bastante ventosa la del día de hoy, recordemos que para hoy está pronosticado una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nulado y, bueno, eh, vientos que se están llevando a cabo en este momento, tomado, tomado velocidad, eh, viento del norte a 24 kilómetros por hora con 13,8 de temperatura, un cielo que está algo nublado y bastante humedad todavía, o sea, 74% hacen de que, obviamente, sea una jornada entre... Linda la temperatura, pero el viento por ahí hace que esté un poquitito más fresco, a pesar de que el viento sea del norte. En estos momentos a 24 kilómetros por hora, Jimena. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. ¿Ahí por qué? Bueno, ahí creo que ya los tenemos conectados a nuestros invitados. Bueno, ahí están. Eh, buen día, Nacho. Buen día, Juan. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, buen día. ¿Cómo Ahí está. Bueno, eh, arrancó este taller de impresión 3D y robótica en la ciudad de Firmat. Bueno, comenten un poco por qué arranca este taller. Vale. Te eh, contamos un poco el, el taller de, de impresión 3D y robótica. Eh, lo realizamos por una gran demanda. Que nos traían los vecinos acá al centro universitario. Este curso está ideado por el centro universitario el Cierma, que pertenece a la autoridad de firmar, a la Secretaría de Cultura y Educación. Y bueno, a muchos niños siempre les le gustan estas capacitaciones innovadoras. Y bueno, acá tenemos el profe, a Nacho, que, que puede contar un poquito mejor en qué consiste el curso. Bueno, buenos días, primero que nada. Eh, bueno, el cursito que se está dando acá, eh, Impresión 3D Robótica eh, de niños de 8 años a 15 más aproximadamente. Eh, en este cursito lo que se da es, primero, toda una base eh, teórica y práctica de la impresión 3D, donde bueno, los chicos aprenden a utilizar la máquina, a cuidarla, eh, a aprender a dibujar, eh, aprender a, a utilizarla, a y imprimir eso. Eh, y, bueno, después se da toda una parte de robótica que también se mezcla con la impresión 3D, donde construimos un robot eh, todo el chasis impreso en 3D y, bueno, le sumamos toda la parte electrónica y de control para que eh, los chicos se terminen llevando un auto a control remoto todo terreno por así Me imagino que chochos. ¿Cómo, ¿Cuántos chicos aproximadamente tienen y qué dicen de este nuevo, de este taller? Eh, sí, justo no se escuchó un poquito. ¿Que cuántos, chicos, ¿Cuántos chicos hay en el taller aproximadamente y qué les parece? Eh, bueno, niños. mí, sí, En promedio, en la, la primera clase vinieron eh, 30 niños. Eh, justo tuvimos un día que era lluvioso, que quizás eso pudo afectar un poco. Y bueno, eh, esperamos que, que mañana, en la, la segunda clase, que se pueden ir sumando. Así que bueno, eh, esperamos que, que si un poquito más de niños, así después seguramente te, tengamos dos grupos horarios para, para bueno, para poder que, que sea más personalizado el curso. ¿Y eh, qué les parece? ¿Les gusta? ¿Le interesa? ¿Le llama la atención? Sí llama eh, a los chicos, por lo menos les llama muchísimo la atención. Es algo innovador, si bien la es de ya hace algunos años que, que está en el país, y que bueno, eh, ya hay muchísimo movimiento dentro de este tema, pero bueno, para eh, los niños me llama mucho la atención y está buenísimo, porque es algo que está al alcance de todos y eh, el día de mañana va a ser un, un electrodoméstico más de cualquier casa, digamos. Así eh, que bueno, está buenísimo que los chicos aprendan y tengan la posibilidad de de por lo menos usar una o hacer algún proyecto que ellos quieran eh, a alcance de su mano digamos. Y ustedes, ¿hace cuánto que están eh, en el tema? Y yo eh, hace ya unos años, yo soy técnico universitario en mecatrónica, eh, bueno, parte del curso hago todo lo que es reparación, eh, calibración de impresoras y bueno te fue dando aquí hasta que eh, terminé enseñando a los chicos y dando a conocer un poquito de todo este tema que está muy bueno. Genial. Y eh, la otra, no sé cuál es cuál, cuál es Nacho y cuál es cuál. Eh. Muchísimas gracias. Y. Bueno, me encanta, me encanta. ¿Y qué piensan sobre, sobre esto a futuro? Es ¿Algo que llegó para quedarse claramente? Sí, es algo que, que creo que recién arranca y que, bueno, va a tener, eh, va a perdurar mucho en el tiempo. Es algo que, que está bueno y, y que no se le ve un fin, digamos, porque la tecnología es algo que se renueva constantemente y que siempre vamos a tener algo para aprender, algo para informarnos, y bueno, siempre ir aprendiendo sobre la marcha y siendo un poquito mejor cada día. Perfecto. Bueno, ¿qué día, ¿qué día va a ser el taller y en dónde se pueden anotar los chicos? El día los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, acá en la actuación Espacio Educativo, que está en el Molebar Colón 1001, es al lado del Galpón del Pueblo. Así que bueno, se pueden atacar todos los niños que, que les interese esta, esta muy linda propuesta. Eh, es un taller gratuito, así que bueno, todos los que lo puedan aprovechar, eh, bienvenidos Bueno, entonces, este es este mañana ya, eh, pero les deseo todos los éxitos y ojalá tengan muchísimos más chicos. Igual 30 es bastante, un buen número, hay que trabajar con 30 chicos. Sí, seguramente eh, con la cantidad de chicos, eh, para aprovechar un poco para que podamos trabajar todos, se van a hacer dos grupitos o tres grupos, depende de la cantidad de chicos, entonces así damos la posibilidad a que todos los chicos estén en contacto con la máquina, eh, en contacto con el robot y que bueno, puedan trabajar todos y que nadie quede mirarlos, porque un poco la idea es eso también, que todos trabajen, que todos toquen que todos vean y que nadie quede mirando. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Juan. Todos los éxitos para mañana y en el transcurso del año, ojalá que hagan un montón de cosas. Muchísimas gracias por, por la invitación. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y ya, volvamos, ya volvemos con más de él. la segunda mañana.